¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía en esta noche especial, por supuesto, hoy ya con fecha 19 de mayo, esta fecha importante porque el día de hoy, como todos los días, tenemos a nuestro invitado y todos los días siempre tenemos invitados diferentes, gracias a cada uno de ustedes por vuestra sintonía. Ahí podemos ya observar a quienes nos siguen a través de las plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Estamos para darle la bienvenida a nuestro invitado, Arcesio Torres, y también, claro, a nuestro compañero de batalla, a Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Arcesio, de igual manera, bienvenidos. Buenas noches, Leonardo. Ya lo dijo Leonardo, pues aquí estamos al pie del cañón, como todos los días, en este caso las noches, y estamos muy gustosos de poder eh, servirles a través de este espacio que no tiene otro propósito, sino... El presentar, el dar a conocer el trabajo, el testimonio, la vida, la experiencia de nuestros amigos, hombres y mujeres que trabajan en nuestro cantón, en nuestra provincia y que dan ese toque de ejemplo, de inspiración para muchas personas, sobre todo en estos tiempos. Ya lo mencionó Leonardo, eh, esta ocasión contamos con la presencia por segunda vez ¿no? de nuestro amigo Arcesio Torres. La vez anterior, pues, nos habló en forma general del trabajo que él realiza, especialmente en el cantón eh, Espíndola. Y en esta ocasión vamos a referirnos precisamente a uno de, particularmente a uno de, los, de las parroquias de este hermoso cantón de la provincia. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Arcesio Maximiliano Torres, aquí a escenario hoy para hablar de Jimbura, este hermoso lugar de la provincia. Bienvenido, Arcesio. Gracias, Leonardo. Gracias a ti, Ramiro. Un saludo, saludo cordial a todos los a quienes nos ven y nos sintonizan en estos medios de comunicación. En esta vez, como, dicen, como ya dijeron ustedes, voy a hablarles un poco, a conocer un poco de lo que es una de las parroquias más eh, antiguas del Cantón Espíndola, como es Jimbura. Eh, luego del corte, Leonardo, creo que regresamos. Sí, eh, nada más, este, vamos a presentar a nuestros oficiantes un poquito más adelante, a ver si ya abordamos de lleno la parte especial, informativa, que queremos saber, porque hay muchas personas, inclusive los mismos, Arcesio, que desconocemos de la riqueza que hay en nuestro alrededor, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Y es por eso que usted, como conocedor del tema, eh, un guía turístico de muchos años de experiencia, que ha pisado el territorio eh, del de cantón Espíndola, ha escudriñado cada uno de los rincones. Eh, no hay otra persona indicada sino usted para que nos cuente la historia de, turística, sobre todo, de esta parroquia Jimbura. Cuéntenos los inicios, cómo eh, ha empezado este acercamiento de la gente hasta a este lugar, por qué motivos, Alcesi. Bueno, este... Compañeros y amigos que nos ven y nos sintonizan. Eh, Jimbura, eh, nace un, la parroquia de Jimbura. Nace, si bien es cierto, en enero de 1947 firman el decreto del ex presidente Velasco Ibarra, pero las autoridades de Loja la inauguran el 24 de abril de 1947. De ahí empieza a, a, a crecer la parroquia de Jimbura perteneciendo al Cantón Calvas en ese entonces. De ahí, en 1970 llega la primera vía y a Jimbura y también pasa a formar parte del Cantón Espíndola, el nuevo Cantón Espíndola. El nombre se debe a que en esta tierra hay bastantes mujeres con cabellos largos que hacen sus trenzas o también llamadas jimbas. Entonces, eso es, de, es una derivación de jimbona, esa es en el, el, el, sí la, la, la, la historia de esta, de esta parroquia, de la creación de esta parroquia. Y usted desde que hace, desde que tiene memoria, eh, ¿cómo recuerda este lugar? Eh, eh, su gente, las casitas, quizá puede contarnos brevemente desde lo que usted recuerda. Eh, es, era una sola calle en, en Jimbura, por ahí se, se cruzaba siempre. Se hacía el comercio, antes el cantón Espíndola hacía el comercio con, con Ayabaca en la vecina República del Perú. Y eh, este, esta parroquia, como digo, era una sola calle y por ahí se cruzaba a Ayabaca con las acémilas. Y la, la, una particularidad de esta parroquia es que la, la iglesia, la primera capilla, se comenzó a, a edificar en 1933. Es una parroquia, una, una capilla con, con bastante tradición. A pesar de que ahora ya se, se modificó la capilla, está muy hermosa también para acudir al, para que acudan los visitantes. Uh -huh. Y se hace también el turismo religioso. Hay dos fiestas importantes aquí en esa parroquia, como es el uh -huh. 6 de enero en honor a los Tres Reyes y el 16 de julio, que es la, la fiesta de la Virgen del Carmen, la patrona de esta parroquia. Uh -huh. La gente es muy devota, muy creyente en este tipo de actividades, siempre están presentes. ¿Y cómo es el, el, en sí el desarrollo de estas fiestas? Hay la presencia de quizá la parte cultural, en la parte musical, la parte religiosa. ¿Cómo se conjugan estas actividades para dar eh, realce a, esta festividad, a estas festividades? Bueno, la, la parroquia de... de... Kimbura es un pueblo eminentemente católico, es la mayoría, se puede decir un 99.9% son católicos y acuden en mayoría a las festividades. Eh, lo, lo particular de aquí es que de, de las fiestas es que se hacen novenas y en cada día de la novena un barrio presenta sus números, presenta sus danzas, sus coplas y sus artistas eh, en algunos días, castillos de luces, fuegos artificiales. Entonces, eso es lo, lo particular que hay, la novena, de, de para el terminar con el propio día de las fiestas, es ya sea el 6 de enero o el 16 de julio, con la misa solemne, con procesiones eh, por, las, por, la calle de, por las calles de la ciudad. Arcesio, no sé si hasta ahora se mantenga esa tradición de realizar... Los famosos sainetes en estos tiempos de, de fiestas, de, sobre todo de los, de los pueblos rurales donde hay esa riqueza artística. No sé si todavía se mantenga eh, esta tradición. Hay, hay ocasiones que sí, algunos barrios presentan sus sainetes, sus coplas, sus dichos que también tienen ellos. ¿Usted y si ¿Sabe alguno dice... de esos dichos? ¿sabes? ¿Recuerda alguna de esas coplas? Me, me imagino que sí. <risa> no recuerdo ah. por ahora, pero. Eh. <risa> No, no recuerdo por ese momento. Pero hay algunos, algunos, algunos dichos que, que ellos siempre los cuentan con mayor particularidad. Son, mm. son personas que son, son propias para esos, para esos, para esos mm. dichos, para esos cachos, para esos cuentos. Por supuesto que sí. Eh, ahora es, eh, que me menciona esto, yo recuerdo de que los abuelitos, sobre todo, son como una, una cajita de, de recuerdos, de experiencias. Y ellos son precisamente los que cuentan estas leyendas, tradiciones. Eh, actualmente se está perdiendo esa, ese convivir. Eh, ya no hay ese interés quizá de los, de los nietos de rebuscar esa información con los abuelitos. ¿Usted qué opina respecto a esta situación que yo creo que está afectando también a um, la juventud actual? Es lamentable. Tener que perder estos cuentos, estos dichos, estos refranes, incluso, incluso que, que la mayoría de las personas con mayor edad la saben contar. Se está perdiendo parte de nuestra cultura. Eh, ya no hay la, la, el pase de, de, una, de, una, de una comunidad o de una generación a otra generación. Se están quedando ahí estancados. Eh, por eso eh, quisiera invitar a las personas eh, que ayuden a, a, a agrupar estos cuentos, estos, estos dichos. Estos, estos refranes para que quede por lo menos escrito en, en un libro, en, en, una, en la historia de cada uno de los pueblos, porque cada uno de los pueblos tiene sus diferentes idiomas incluso formas de, de hablar. Así es, su, su particularidad, sus particularidades, sí. sus historias, sus leyendas. ¿Alguna leyenda especial, importante que usted tenga en mente que se refiera a este lugar, a esta parroquia? que nos pueda referir, algún nombre, no sé, o alguna. Quizá, no, quizá no sea leyenda, pero es una, una persona que ayudó mucho al engrandecimiento de Jimbura, la persona de don Cristóbal Padilla Cox. Él fue una persona que con, con hombres de Amalusa y de Jimbura eh, aperturó una trocha, un camino hasta, la, hasta el, la parroquia que era en ese tiempo de Zumba. Eh, de ahí empezó a, a la gente a salir a, a cultivar tierras más al oriente. Eh, él fue el que, una de las personas que ayudó muchísimo en, a Jimbura para, para después tener la vía ya que conecta Jimbura con Zumba. Uh -huh. y, y la mayoría de las gentes de, de, estos, de esas parroquias o de de sectores de Zumba son, tienen descendencia de Jimbura porque ellos fueron los que primeramente fueron incluso caminando, rompiendo uh -huh. montaña para hacer la trocha y llegar hasta Zumba. Y ahora esa vía es eh, fundamental para el intercambio comercial, sobre todo. Ahora sirve muchísimo porque por ahí transitan, se trae madera, se traen ganado, se lleva ganado también. Eh, mucho, hay mucho comercio por ahí, por esa, y sobre todo por esa da, vía. Y sobre todo una gran apertura, una gran vía para el turismo, que es lo fundamental. Sí, también porque aquí, justamente aquí, en esta vía quedan las, las lagunas de Jimbura, los, las eh, las seis lagunas que conforman este atractivo uh -huh. turístico, que es un, un... Aquí están las lagunas, las negras, que son las más visitadas por los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Están uh -huh. los famosos picos o picachos, donde uh -huh. están a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tienen una un bonita vista, un, buena panorámica para, para ir a, a acampar, para ir a, a observar, aunque sean, se regresen el mismo día. Qué interesante, mi estimado Arcesio, con más detalles sobre estas lagunas, sobre estos picachos. A continuación, luego de la pausita comercial, para presentarles a nuestros estimados oficiantes, que son parte fundamental de cada historia que contamos acá en Escenario Leonardo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. ¡Visite Muebles Edu Tapicería! Ex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 Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpán, Vallalamor y Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Saludamos también a todos los catamayenses que nos observan alrededor del planeta gracias a la tecnología del Internet. Esta noche especial, mis queridos amigos y amigas, estamos eh, dialogando, compartiendo con un gran amigo, Arcesio Torres, desde el Cantón Espíndola, guía turístico de este bello cantón de la patria ecuatoriana, que por cierto, el Cantón Espíndola, para quienes no conocen, un cantón fronterizo. Y el día de hoy nos está, en breves rasgos, contando un poco la historia de esta bella parroquia de Jimbura. Mi estimado Ramiro, continuamos conversando con Arcesio Torres. Bueno, estamos muy encantados de, nos estamos adentrando imaginariamente a conocer de cerca este ambiente, esta naturaleza, esta riqueza que tiene nuestra hermosa provincia, de manera puntual lo que tiene la parroquia Jimbura en el Cantón Espíndola. Y gracias a nuestro amigo Arcesio Torres, que nos acompaña en esta ocasión como un conocedor a fondo de la parte turística, sobre todo de estos sectores tan importantes de nuestra provincia. Nos estaba refiriendo. A lo que tiene que ver los atractivos en sí, el, este lugar, esta parroquia de Jimbura, nos estaba hablando de las lagunas, las famosas lagunas. ¿Cuántas lagunas eh, existen, don eh, Arcesio, en este sitio? ¿Qué nombres tienen? Y algunas eh, historias que conlleven también cada una de estas. Bueno, la, la, la, el sistema lacustre de Jimbura lo componen seis eh, lagunas importantes, como es la Natosa, los Patos, la Laguna Negra, la Laguna Negra 2, Bermeja, eh, la Marcola. Que todas de todas esas, esas lagunas nacen los ríos, de la, en la cual ya forman el río Espíndola más acá abajo, ya se unen con el río Bermejo y forman, como digo, el río Espíndola, el Calvas y Macará, que son límites internacionales. Eh, también aquí hay los famosos picos o picachos, como decía, de. Eh, llegan hasta los 4000 metros de, de altura sobre el nivel del mar, y como tienen vista panorámicas hermosas, hay aves, anfibios, reptiles, eh, el oso de anteojos, el mamíferos, el oso de anteojos, el tapiro danta, eh, el lobo de páramo, eh, guantas, los armadillos o tumulles, eh, el puma, mm. y, y en fin, eh, aves, infinidad de aves, incluso hay una ave endémica, un un picaflor que es la estrella andina, que quizá en el Perú sí se lo puede encontrar, pero en el Ecuador solamente hasta esa parte de las lagunas llega esta, esta hermosa ave. Don Arcesio, todos estos animales eh, que usted menciona, ciertamente están eh, prohibidos de ser eh, cazados, se está respetando esta situación, hay gente que aún sigue tomándolos como quizá en algunos casos como alimento tal vez, eh, o quizá llevándolos como para un, eh, un lugar eh, donde puedan ser, ser eh, exhibidos. Eh, ¿Cómo está, se está manejando esta, esta parte? A partir de que en el 2009 se formara parte, esta, todo este sector formara parte del Parque Nacional Yacuri, se ha conservado mucho. Ya la gente no caza, no pesca, o, o si pesca, pesca, pero con métodos muy adecuados, como ser con anzuelo eh, porque aquí también debo mencionar que en, en casi en todas las lagunas, esas lagunas, hay la trucha arcoiris que se sembró hace mucho tiempo. Uh -huh. Y entonces ya la gente va poco a poco, incluso la, las uh, actividades ancestrales como, como los chamanes, y ya, ya quizá ya no, no viene mucho porque uh -huh. está prohibido el ingreso para ellos, prohibido estas prácticas porque contaminan en el agua que es el líquido vital para... No solamente para los ecuatorianos, sino también como estas aguas se van al Perú y el Perú también las recogen y las necesitan estas aguas que sean limpias. Sí, efectivamente, como usted lo dice, don Alcesio eh, conocido también de que justamente estos lugares, en algunos casos u ocasiones han sido también utilizados, me refiero a las lagunas, utilizadas para este tipo de, de ritos donde van eh, a hacer sus eh, ritos eh, Especiales, ¿no? En la noche, no sé, a medianoche. ¿Usted qué conoce de, de esta situación? Quizá ahora ya no, no, no se hace la, la práctica por, por lo que hay los guardaparques, ellos se, se esmeran en cuidar un poco. Uh -huh. A pesar de que por ahí quizás se les pueda pasar a uno de repente, pero ya, ya está prohibida estas prácticas. Y como también en el, en, la, en el otro lado, en la vecina República del Perú, hay estas lagunas, también van a hacer ahí sus sus actividades ancestrales, sus, sus curaciones. Uh -huh. Así es. Eh. En cuanto al, a la parte gastronómica, háblenos de esta parte sabrosa. Ella nos dijo que bueno, la trucha es un eh, plato especial y que le gusta mucho, le gusta mucho acá a nuestro director Leonardo. Ahí se, se le está haciendo agüita la boca. Pero bueno, eh, ¿qué otros platos más eh, eh, cuenta o dispone, ofrece Jimbura? Bueno, uno de los, uh, de los platos o comidas típicas es la chira con queso. La chira es un tubérculo de cuya planta se saca la hoja para hacer los tamales, para envolver los tamales. Es el del tubérculo, la, la uh -huh. cepita de la, la chira. Eh, ese se cocina durante una noche y se, se saca la corteza y se sirve picadito con queso. Es un plato típico de, de, de la parroquia de Jimbura. También hay los bizcochos o bizcochuelos de, con, eh, hor, asados en horno de leña y con huevos de gallina criolla. Es muy rico también. Eh, uh -huh. También hay la elaboración del, del el chuno. El chuno, del, como digo, es de la chira también, que se saca el, el, el extracto de la chira y se seca eso y es para hacer coladas. Es un, es un plato típico también de, de la parroquia de Jimbura, eh, la colada de chuno. Eh, hay también el, el trigo con arveja, que es un plato típico, una sopa muy, muy exquisita. Eh, entre las bebidas se tiene también el misque o jugo de, de penco de México, uh -huh. que es la, una chicha que también se prepara, e incluso en esta, en esta parroquia eh, hierven ese jugo para hacer una miel, la miel de penco, que llaman es muy buena para, para los riñones, para los huesos. Esta, esta miel que incluso la están llevando a otras ciudades, porque es magnífica para, para la salud. Efectivamente, con eso puedo dar fe, porque justamente acá en nuestro lugar, eh, tanto en Catamayo como en Loja, y me he dado cuenta que en los mercados eh, populares eh, la gente está llevando a vender y la gente está conociendo y comprando, porque seguramente tiene un gran valor nutricional, un gran valor para la salud, esta, este Mishke que usted denomina, pero en esta presentación, hervido y se hace ya eh, miel. Entonces yo creo que por ahí debemos apuntar, no porque hoy, sobre todo esta pandemia, yo creo que nos, nos ha movido a volver a las cosas ancestrales, a, las, a, nuestras, eh, a nuestras tierras, a lo que producen nuestras tierras, porque últimamente nos, nos hemos centrado, nos hemos enfocado quizá en las cosas eh, superficiales, que sea, que sea elaboradas, cosa que nos ha estado dañando posiblemente nuestra salud. Entonces yo creo que es ocasión para despertar también el interés a que volvamos un poco a, a saborear a, a nuestras cosas naturales. Sí, aquí en esta parroquia, la parroquia es una, una tierra eminentemente productiva, agrícola, ganadera. Y lo importante de esta parroquia es también que se cultiva naturalmente, sin químicos, no hay... No hay ingredientes extras que se le pone a, a los cultivos, por tanto, la, el producto también es sano, es natural. Uh -huh. En cuanto al tema de, de ganado, ¿qué tipo de ganado más eh, se produce en este lugar? Quizá el bovino, las cabras. Hay el, el ovino, el caprino, el caballar y el, el porcino también que se, que se Cultiva mucho, se, se produce mucho aquí en esta parroquia. Eh, la gente todavía aún sigue viajando en Asémilas. Entonces, ellos tratan de, de conservar est estas estas mulitas de carga o los caballos también. Que sirven para tanto para llevar eh, eh, productos a la casa como para cultivar también las tierras. Por supuesto. ¿Cómo podríamos... Eh... Llegar a estos lugares, a disfrutar de estos sitios tan bonitos que se los puede uno imaginar, como usted va contando. Eh, ¿Qué caminos eh, tomar? ¿Es accesible? ¿Es fácil llegar acá? ¿Cuánto tiempo se hace? Eh, ¿Qué medidas quizá tomar para poder llegar a estos sitios turísticos? Eh, para llegar a Jimbura, de la, de la ciudad de Loja, se, debe, se puede tomar el bus de la, de la Unión Cariamango Cooperativa Loja. La Unión Cariamango hay casi... Hay cada dos horas turnos a Malusa. Y la, la Loja tiene, la, la cooperativa Loja tiene dos turnos que vienen aquí a Malusa. De aquí hay el, el servicio de rancheras o chivas que se llama, para, que hacen el transporte también cada dos horas a la parroquia de Jimbura. En Jimbura también hay un, un hotel que puede albergar hasta 15 personas. Y en, la, en el sector del Salado, a tres kilómetros de Jimbura, también hay un, un, un centro para de posada también, que pueden dar albergue y comida, e incluso guianza también a los, a los sitios turísticos eh, en El Salado, que es en la Unión el Progreso del Mañana, es una organización de turismo comunitario que, que se encuentra aquí en, esta, en este sector del Salado. Es decir, eh, existen todas las garantías para que el turista pueda llegar, pueda disfrutar, quedarse los días que, que disponga. Y eso es importante, ¿no? A fin de que no haya ese tipo de, quizá, de preocupación para que se sienta con toda la tranquilidad y pueda disfrutar eh, con la familia, inclusive, de estos lugares turísticos. Eh, sin embargo, esta realidad que estamos viviendo con la presencia de la pandemia, quizá, eh, ¿cómo ha visto usted desde su óptica de especialista en, en turismo, en guía turista, eh, ha afectado esta situación al, al turismo? si lo ha hecho, de qué manera, en qué nivel, y a lo mejor qué situaciones, qué caminos se están tomando, qué alternativas se están tomando para no perder el hilo, ¿no? que, el, que el turista siempre esté pendiente y quiera regresar o estar atento a, a lo que este lugar ofrece. Eh, la pandemia sin duda que, que nos ha, ha golpeado mucho a todos, eh, el sector turístico en, en, todo, en todo aspecto hasta eh, económico, Por eso, porque la ha bajado bastante, un, un, yo digo que un, un 80% ha bajado de, de, los, de las personas que visitan los atractivos turísticos, eh, tanto naturales como culturales, como también hay en, en Jimbura también hay actividades ancestrales que se resisten a desaparecer, a perderse, como el telar de cintura, donde tejen las alforjas, jergas, ponchos, frazadas. Que le sirven para, para su, para incluso para dormir, para vestirse. Claro. Eh, hay la alfarería, que donde el, el barro le dan la forma de olla, de, de jarrón, de, de infinitas formas que le dan para, para así eh, tratar de, de atraer a la gente también. Hay el, el molino de piedras, que es una, una forma muy antigua, creo, pre-inca incluso. Donde a través de la caída de agua hacen mover unas, unas piedras redondas y ahí por en medio va cayendo el trigo o cebada y va moliendo y va saliendo la harina de trigo. Entonces esto, incluso se dice que, que la piedra tiene un, algo de un, como un aditivo para esta harina que le, le da, hace dar otro sabor a la, a la harina sí. molida en este, en, este, en este molino de piedras. Se conservan dos en Jimbura, hay uno en Santana y el otro en El Salado que uno tranquilamente puede ir a observar y es muy hermoso para... Uh -huh. Y ahí se da uno cuenta cómo fue, cómo vivieron nuestros antepasados y también la inteligencia, la forma de vivir que ellos uh -huh. tuvieron, porque para hacer esto tuvieron que a la piedra hacerle incluso ranuras como al molino, el molino propio, el que se muele ahora, así uh -huh. tuvieron que hacerle ranuras para que por ahí vaya saliendo la harina. Es, son uh -huh. cosas muy, muy bonitas y, uh -huh. y también hay el... el, el el trapiche de madera que se conserva aún en, en, el, en el sector, donde con dos uh, masitas de, de madera muelen la caña y sacan el jugo, extraen el jugo de la caña para servirse. Eh, son mm -hmm. cosas que, que esperemos, no se, no, se, no se pierdan, que, claro. que cada uno de estas, de estas gentes tenga familiar o amigos que quieran mm -hmm. aprender y conservar estas tradiciones. Hay también la talabartería o la curtiembre también, que es la última que está en el cantón y se está por perder ya. El señor está un poco de avanzada edad y ya los, los familiares no quieren seguir esa tradición. Eh, pero esperemos que alguien, alguien se, se decida a, a continuar con esta, con esta tradición para hacer en esta curtiembre de talabarterías, en las vainas para machetes y para hacer las monturas para los caballos, todo eso. Estas son actividades ancestrales que son hermosísimas. ¿Qué le parece, Leonardo? No? Definitivamente, de todo lo que ha contado Arcesio, quería siempre preguntar algo, pero ya en el trayecto del diálogo con, con Arcesio ya nos fue dando a conocer. Qué bien, eh, Arcesio. Eh, estamos llegando a la parte final de, de este conversatorio, de este diálogo acá en el espacio-escenario. Eh, Arcesio, tus palabras finales para todos los amigos, amigas, del Cantón Espíndola, que también nos han estado siguiendo algunas amigas del Cantón Espíndola. Eh, pues eh, el saludo y también la invitación, porque queremos que nos eh, sigas contando las diferentes historias de cada uno de estos rincones mágicos del Cantón Espíndola y de nuestra bella provincia de Loja. Gracias, eh, Leonardo. Gracias, Ramiro, también. Y gracias a quienes nos ven y nos escuchan en estos medios. Gracias al programa Escenario. Eh, un hermoso programa que permite dar a conocer y conocer también nosotros de, de, de, mucha, de muchos aspectos de, de la vida. Eh, mi invitación es para que el próximo miércoles a esta misma hora eh, nos sintonicen para, y estaremos hablando sobre otra de las parroquias importantes de nuestro Cantón Espíndola, como es Bellavista, un, un particular sector de, de nuestro Cantón Espíndola. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahí estaremos, ¿no? Pendientes con nuestros amigos. Quedan invitadísimos para el próximo día miércoles a esta hora con nuestro amigo, conocedor del turismo de nuestra provincia, Arcesio Torres. Me imagino que igual eh, con todas las medidas que corresponden, hay esa apertura para que los turistas en este tiempo, pues, se acerquen, ¿no? A visitar, a conocer. Y, pues, bueno, la invitación también para ellos, entonces, para que puedan hacerlo y puedan disfrutar en la medida que se puede, ¿no?, de, en este tiempo, de las riquezas que tiene en este caso el Cantón Espíndola. Bueno, muchas gracias, eh, compañeros. Amigos y amigas que nos han acompañado en esta transmisión y como en todas las transmisiones, siempre invitarles que estamos a partir de la hora 18 con 35 minutos ya en vivo con diferentes invitados. El día de mañana tendremos un invitado también, por supuesto, acá en escenario para compartir más de las vivencias de nuestra gente, de nuestra tierra. Así que bueno, muchas gracias, una linda noche a todos. Y les dejamos con nuestros auspiciantes. Hasta mañana. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look.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 Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpán, Vallalamor Intercom, el internet más rápido de toda la provincia